Bueno, habéis visto ya que estamos aquí con estos carruajes, estas calesas maravillosas que pasean por este recinto ferial. Tenemos que hablar también de este diseño: un traje de la diseñadora de aquí, de estas tierras sevillanas que conocí en Málaga. ...que es una maravilla... ...vemos cosas muy bonitas y actos también... ...benéficos... Eh, ...como estos eh, niños sin... ...sin fronteras, infancia sin frontera... ...de Arancha de Benito... ...y muchos famosos que se dan cita en estos días... ...bueno ese reportaje que nos llevamos... ...va a ser un recuerdo para todo el año... ...y para lo sucesivo... ...bueno pues feliz feria de... ...lleno este año no es de abril... ...este año es de mayo... ...Feliferia de Sevilla 2019. El día de la salida, he contenta hasta la vieja... Que contenta hasta la vie, el día de la salida, que contenta hasta la vie, viendo a todos los peregrinos con el corazón humilde. Con el corazón humilde, hay de romero cantando, dispuesto para caminar, entre pinares y arena, de promesa también va. Niña, prepara el vestido, que nos vamos para la ermita. Niña, prepara el vestido, que tenemos una cita con la virgen del rocío. Bueno, ya habéis visto qué bonito está el recinto, ferial, qué alegría, qué día de calor nos está haciendo hoy para tomar rebujito, para dar un paseo ahí con caleza. Y aquí tenemos de varias nacionalidades, creo que ha venido, bueno, pues, contarme vosotros mismos. Bueno, pues yo soy Mariló y yo sí soy sevillana, pero junto a nosotros y a mi marido, mi hijo, pues ha venido un matrimonio amigo íntimo, que son Lola y Ian. Lola es sevillana, pero está casado con Ian, que es de Inglaterra. Pues nada, eh, hola, buenas, yo soy Lola, llevo ya casada con Ian 21 años, viviendo en Bath, que es una ciudad del suroeste del británico, y tenemos dos hijos, Hugo, que es el pequeño, y Joseph. Y todos los años intentamos hacer una escapadita, y este año la estamos haciendo de la mejor manera, con unos amigos buenísimos y disfrutando del real en coche de caballo, de la mejor manera. ¡Viva la Feria de Sevilla! Bueno, la esencia del arte de esta feria la tiene aquí Rocío, que tiene su empresa desde hace tiempo y nos ha traído esta bonita carroza que recorre el recinto ferial con los personajes más emblemáticos. Vamos a conocerla y vamos a conocer también su empresa. Bueno, muy buenas tardes Rocío. Buenas tardes, guapa. <ríe> bueno, la verdad es que hoy dice que tenéis un día fresquito, que no me puedo imaginar un día glorioso aquí. El sábado va a ser mortal. Que estos carruajes llevan desde qué año, cómo se llama tu empresa y cuándo mm, nacen? ...pues mira, esta empresa, esa empresa estaba nacida hace años... ...porque nos dedicamos también al espectáculo ecuestre. ...pero qué pasa, de que yo soy una amada de los carruajes... Y, ...y dije, hay que lanzar los carros a la calle, para las bodas... ...porque nosotros nos dedicamos a las bodas, a reuniones de empresas... ...a familiares, porque mis carros en la feria es más familiar que nada... Entonces llevamos tres años, 18 de empresa y tres años de, con los carros en la calle. La verdad es que es un gran trabajo el que hacéis, porque esto te necesita un mantenimiento diario, eh, también unos cuidados. Que bueno, pues no es lo mismo que tener un coche cualquiera, eh, estamos hablando de animales con vida propia y que bueno, pues os dedicáis de pleno en alma. ...espíritu, corazón, para... ...yo estoy ¿eh? sin comer, ¿ahora qué? Fíjate... ...fíjate señor. si... Qué ...primero qué. para nosotros lo más importante es... ...el animal... ...y después, los demás... ...conocido, ¿cómo se está viviendo esta Feria 2019... ...en Sevilla, cómo la ves si la comparamos con otros años... ...ves más ambiente, ves más ganas de feria... ...hay otro nivel adquisitivo, ¿cómo está viviendo esta Feria 2019? Hombre, esta Feria la ve un poco más floja... ...también por las circunstancia de que ha entrado un poco más tarde... ...entonces la calor ya no es la misma calor... ...y aparte también de que... ...pero bueno, que la feria es la feria... ...y aquí nadie se queda atrás... ...aunque haya un poquito menos de ambiente... ...mañana habrá más... ...el miércoles ya no te cuento... ...pero bueno, que eh, vamos a gusto con la feria. Yo te que dar la enhorabuena porque qué cuidado... ...y con qué mimo, tenéis vuestro trabajo... ...que es admirable... ...realmente quiero dar la enhorabuena a la empresa... Y bueno, pues a ver si os venís para Marbella que os contrate y os venís para allá. ¿eh? Que estamos A, ahorita y me a mí camino, me encanta ¿verdad? viajar mucho. Yo, pues allí me voy tú me llamas y allí me presento sí. con mi carro. Yo tengo camiones, tengo carros, tengo de Bien, todo. Bueno, eso, cuéntame, ¿qué más servicios dais? Pues damos servicios de boda, hacemos espectáculo ecuestre, yo bailo con los caballos. Eh, mi novio, que es Sebastián, que no ha podido estar aquí. Eh... un saludo. Sí. Es el que es domador del caballo, hay harta escuela, es la que ha dos veces o tres campeón CK, ...eh, ¿Qué te digo? Es un amado de los animales. Estupendo, bueno, ¿qué te parece? Si visitamos un poquito el recinto ferial, pero subido ya, ¿cómo me has dicho que se llama este tipo de carruajes? Unas briscas. ¿Un, una brisca? ¿Por qué se llama así, Rosillo? Pues porque es su nombre. La hay varios tipos de carruajes, pero nosotros nos hemos decidido por las briscas. Es precioso, es precioso. De aquí a dos años vamos a sacar otro carro, pero eso no podemos decir de qué más, de cómo va a ser. Va a ser una sensación que aquí en Sevilla no lo hay. Pero bueno, ellos van vestidos a la inglesa, como puedes ver, los cocheros y en la calle, y nada. Persona, y vamos a dar una vuelta no para disfrutarla si usted no ha visto la feria, Rocío nos la va a mostrar y Carmen también, que nos vamos todos y esta preciosidad, ella, a ver presentárnosla, mira que Se llama Nerea tú piensas seguir la tradición de tu padre ¿no? sí seguirlo? ¿te gusta este oficio? me gusta, me gusta sí, es bonito, Muy bonito. Bueno, la cara de felicidad de la gente y las fotos puestas luego ahí en el Facebook, Instagram, en todos lados ella que es joven, que maneja las redes sociales y, yo, y yo. ve la cara de felicidad y dice pero, cuando termina la feria, ¿pero a cuántas personas hemos hecho felices? Sí. bueno, a muchos. Pues ...muchas gracias, enhorabuena... ...venga, pues vámonos todos ...Carmen, bueno... Eh, ...tu empresa, que ya hemos hablado de ella... ...quiero que también que me recuerde... ...que vosotros tenéis una extensión muy grande... ...y cubrís mucho, mucho, mucho ¿no?... ...efectivamente, Rocío es una de nuestras profesionales... ...como veis tiene... Eh, ...de los mejores servicios en la provincia de Sevilla... Eh, ...como te ha explicado ella... Eh, ...ofrece diferentes productos ecuestres... ...y precisamente Andalusian Horse Riding... ...está especializado en el, lo que es el turismo... ...en cinco idiomas, nosotros trabajamos pues... ...el inglés, trabajamos el francés, el chino, el japonés... ...y entonces pues esas personas que les cuesta tanto... ...acceder a lo que es nuestra cultura... ...y acceder a lo que es nuestro producto... ...tan bonito como tenemos aquí... ...como nos lo va a mostrar Rocío... ...pues yo les ayudo... Eh, pues a que ellos consigan pues su deseo, que es montar en una preciosa eh, carruaje. Para los que no han estado en la Feria de Sevilla, hay que animarle para la Feria de Marbella, que es el mes que viene. ¿Cómo tiene que contactar con tu empresa? Vamos a recordarlo otra vez, Carmen. Pues mira, www.andalusianhorseriding.com y así pues puedes eh, coger eh, un servicio en Marbella, que también tengo servicio en Marbella, de rutas a caballo preciosas... la ruta a caballo que tengo por Marbella. ¿Sí? ¿Cuándo lo sí. no hacemos Carmen? Pues nada, que me, nada más que me llame. Si es bueno, que ahora eh, mismo sí. cuando llega a Marbella me meto en internet y... ...contacto con vosotros... ...exactamente, y hacemos una ruta preciosísima... ...que tenemos en Marbella, yo la recomiendo... Eh, te, ...te tengo ya ficha. o sea que no podemos dejar de hacerla... ...tú tienes pinta de jinete, de o sea una amazona... ...jinete o amazona... ...no tengo tanta pinta de eso, la verdad es que no, que no... ...que son mis profesionales los que tienen el mérito... ...los que tienen el respeto, porque mantener un animal... ...mantener todo lo que es este servicio... Chapor por ellos, porque son los mejores... ...y Andalucía tiene lo mejor. Pues nada, vamos a recorrer el recinto feria... ...¿te parece, Carmen? Vamos a ver de la esta... Mano de aquí de Rocío, esta familia maravillosa... ...que nos han puesto, nos han puesto al servicio... ...¿cómo te llamas? José. José, ¿cómo se lleva esto? Yo te voy a decir una cara de satisfacción, que nos vea. Se lleva bien, se lleva muy bien, sí, claro. ¿Nos vamos a recorrer el recinto? Sí, claro. Venga, pues vámonos. Bueno, aquí nuestro cámara, que nos siga... ...porque vamos ya a subir a esta carroza... Y nos vamos ¿Dónde me pongo aquí, Rocío? Y aquí, a aquí me pongo Rocío. Bueno, si nos vamos subiendo aquí, eh, también se sube Alessandra. Alessandra se está haciendo las gafas y se sube con nosotros Rocío, que nos va a hacer el recorrido. Venga, aquí. Y, y el cámara se va a sentar al lado de Carmen, para que coja las imágenes, ¿no Carmen? ¿Te parece? Dale un citito al cámara. ...que vamos a recorrer aquí, venga nos ponemos aquí... ...que viva la feria de Sevilla... ...bueno vamos a retransmitir de aquí eh, un semidirecto... ...con Rocío que nos va a hablar del recinto ferial... ...cómo está todo puesto, las calles... ...que está súper limpia, tenemos que decir... ...hay un riego constante para refrescar y para limpiar también ¿no Rocío? Y para desinfectar, y desinfectar que es lo más importante... ...los animales son animales y pueden orinar... ...entonces tienen que estar desinfectando cada dos por tres... ...Claro, Rocío, ¿cuáles son los pros y los contras de este negocio?... ...porque yo sé, recuerdo yo un año que había mucha polémica... ...porque no podían circular todos los coches... ...un día era de no sé cuántas plazas, otro día de otro... ...¿sigue igual la normativa no. o cuáles son los, los pros y los contras?... Eh, ...aquí el pro y el es que el carruaje de la empresa... ...tiene que ser para la empresa, para la familia de la empresa... ...no se pueden alquilar, Ajá. no se pueden hacer servicios públicos... ...porque para eso están los coches de punto... ...después... Eh, ...si sí pueden entrar... ...no han, han quitado de momento lo del par y el none ...que es lo que tú me has comentado... ...pero vamos... ...bien, ¿no? Bien. Estaba bien, ¿no? Y bueno, pues hoy es un día espléndido... ...si me quieres comentar alguna de las casetas... ...la gente por ejemplo de, de que se sorprende más... Eh, ¿cómo ve esas caras? ...porque yo veo muchas caras cuando uno sube a caballo... ...ve una sonrisa... ...que Digo, esa sonrisa parece dibujar una sonrisa de oreja a oreja. Que vamos, que algún de estos dentríficos igual lo coge para hacer publicidad. Porque qué feliz se siente aquí, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque ¿Por qué Sevilla se tiene publicidad? mucho arte, mi arma. <ríe> Sevilla es Sevilla. <ríe> <risa> <risa> <risa> <risa> que sí, mm, sí. Sevilla, hasta el que no le gusta, se termina enamorando. Hoy, oh, fíjate que estamos pasando ahora por el Pero ambiente. Juan ¿eh? Belmonte, Juan Belmonte una, de las calles más famosa, de Recinto. Claro, el torero. El torero Juan Belmonte, que. ...casi todas las calles tienen nombre de toreros... Uh -huh, ...claro que aquí hay mucho arte... Eh, ...aparte de Rocío que, que tiene uno, unos servicios fantásticos... ...y un montón de, caba de caballos y mucho carruaje... ...pues Andalusian Horse Riding pues trabaja con, otra, con otros proveedores... ...exactamente como Rocío... ...y entonces pues eh, esta tarde hay corrida ...de toros en la maestranza... ...en nuestra maestranza tan preciosa que tenemos en Sevilla... ...y pues en esa, en esa corrida pues es eh, una tradición... ...que los proveedores como Rocío, como Sebastián... ...y, y su empresa pues lleven a todos los, los que disfrutan... ...de esa corrida de toros pues lleven a la maestranza... ...en coche de caballo como se, se como, como de sevillanos manera <risa> Como son las costumbres de aquí, de sevillanas maneras. Bueno, vemos aquí, hay un plano muy bonito enfrente nuestra, que van vestidos con su chaqueta. que eso también es muy bonito de la feria. ¡Hombre! Porque el, lo que son todos los señores, mm. todos. Decíamos que había el sevillano, el sevillano que va en chaqueta con su corbata, el típico eh, sevillano que es el andaluz, el hombre andalú, ¿no? Por excelencia, ¿no? Sí, sí. Que va así todo vestido de chaqueta. Sí. Claro, y el es que no va vestido de chaqueta, este es del pueblo. Este no sabe que aquí hay que venir este, este es del pueblo. hecho señorito y pincé. El señorito. Andrés. Pero es muy raro, es muy raro que vea sin chaqueta. Bueno, vamos a hablar, vamos a intentar hablar con Alessandra, porque Alessandra, fijaros, que tiene un centro médico y yo creo que esto es salud también, ¿no, Alejandra? ¿Eh? Esto nos da salud. Buenas tardes Elena, pues nada, muchísimas gracias, eh, la verdad que me lo estoy pasando muy bien aquí en Sevilla, eh, para mí ha sido una experiencia muy bonita porque no me imaginé que era tan grande, todas las casetas, todo lo que hay, es una ciudad pequeña dentro de Sevilla y el ambiente ¿no? muy festivo, la, los trajes preciosos, las casetas, todo, me ha encantado, me ha encantado, muchísimas gracias, la verdad que una experiencia muy bonita. ...te quería decir que aquí en el recinto no se puede... ...alquilar los coches... ...son más bien compromisos como con ustedes... ...claro, bueno... Eh, mi producto, pues mi producto, ahí va... <risa> ...mi producto, yo me dedico más al mundo de las bodas... ...el mundo de las comuniones... ...el mundo de lo que es el mundo de la hostelería... ...y entonces pues esto ya te digo nació porque nos... ...empezamos con los espectáculos... Y un día le dije a Sebastián, "Ahora o nunca." Y nos metimos en este embrollo. Pero hoy en día este es el segundo que llevo y para el otro llevo otro carro distinto. Oye, qué bonito este año, me comento un poquito la feria, por comentar un poquito, qué bonito el arco, está ahí los sevillanos contentos con el arco que han sí, puesto hombre, este año de diseño por de la Expo 92. ¿no? Hombre, ¿no? la Expo ¿no? 92, fíjate todo lo que levantó aquí en Sevilla. Es muy bonita. La verdad que. A mí ese, me gusta eh? más que hasta la del año pasado. Yo nada más que imaginarme visto... poner mil bombillas una por una. Digo, madre mía, ¿cuántas horas se necesita para poner tantas bombillas, Rocío? Te digo una cosa, también es eh, un trabajo muy, valio, muy valioso. Y artesano. Que aquí vamos, se echan muchas, muchas, muchas horas. Eh? Que digo yo que ya serán. más mon... muchas familias Que hay gente que me ha preguntado, pero ya serán bombillas le. ...ya no será la zona porque ahora bueno, ya como está ley que consume menos... Pues creo yo que no será le ley, no, habrá, no, habrá que preguntarlo... Eh, eh, eh, eh, que... ...mira, es de bajo consumo precisamente esta mañana venía en el coche conduciendo... ...y nos comentaba la radio, estaban en la entrevista eh, con, un, con el prestigio, un prestigioso arquitecto... ...que es el que ha hecho esta portada de Sevilla, yo no lo sabía Rocío... ...y es una portada... Que, ...que lo que va haciendo es eh, darle eh, un recuerdo... ...a lo que era el casino mercantil de Sevilla de 1929... ...y eh, lo que comentaba ese arquitecto... ...que es el que se ha llevado pues esa, eh, ese premio ¿no? ...para hacer esa, eso que, esa portada es que había unas 25.000 bombillas... ...y claro eran de bajo consumo... ...porque ya van buscando que sean de bajo consumo... ...y en, en fin, el, el dato a rememorar es que... ...es una arquitectura, es un... ...y asemeja lo que es la arquitectura sevillana... ...los colores de Sevilla... ...que son los alberos, que son los rojos... ...que son los verdes esmeraldas... ...y pues todo este colorido que veis aquí en Sevilla... ...que esto es una maravilla... ...yo lo recomiendo, lo recomienda Sadi ...lo recomienda Rocío... ...esto es un lujo mmm, asequible pues a todas las familias... ...hacen su pequeña su pequeña eh, aportación a la hucha... ...durante todo un año y tienen que disfrutar esto... ...lo tienen que disfrutar porque esto se disfruta... ...solamente una vez en la vida. Bueno Carmen, muy bien hechos los deberes, ¿verdad?... ...que bien ha hecho esta niña los deberes. ¿eh? ¿Eh? No todavía vamos a mirar, es que aquí si apuntadito. No, sí, si no lo bajamos del carruaje. No, no, no aquí no se baja <risa> nadie, vamos. Muy bien Carmen, hechos los deberes. ¿Cuál es tu color, Rocío? Para mí me gusta más el verde esmeralda. El verde, ¿verdad? ¿Y para ti? El rojo. Yo soy de azules, azules turquesas y demás, pero una feria de Sevilla es el verde, el blanco, el albero, el verde esmeralda... ...el rojo pasión que llevas tú hoy con ese traje tan preciosísimo que traes. Bueno, qué bonito. Fíjate que hoy bien decorados están los caballos. ¿Cómo se llama esta técnica de, del cuidado de los caballos? ¿Cómo van adornados? ¿Está la ornamentaria que llevas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se llama? Muchas horas de trabajo. Horas de trabajo? Muchísimas horas de trabajo. Y dinero también, porque le hay algunos va... que van... Hombre, Hay ¿no? claro. madroñeras estas, fijaros que, que hay algunos Es que, que van... cada uno va con su estilo. El típico traje corto va, le, toca a las madro... le pega más al caballo vestirlo como el, el cochero. Eh, va de corto por madroñera. Los míos, como vienen a la inglesa, porque para mí la inglesa, la, la, el uniforme inglés... ...me da como más, más finura en el carro, más... ...entonces pues van mis caballos como fin... ...bueno mis yeguas, que son yeguas... ...vienen vestidas a la inglesa... ...con cuero negro... Eh, ...las iniciales de, la, de nosotros en plata... ...y entonces claro pues... ...ya cada uno según el uniforme que lleve... ...o, o los animales que lleven... Invad, ¿A un mulo no le puede poner tu bestia a la inglesa? No, no, no, no. le va muy bien lo del lore, eh. no, no, lo del lore inglés a un mulo, no, no, como no, que no, no ¿verdad? <risa> cosa, Eso más bien sí, para cosa. cada cosa su sitio. <risa> muy bien, Rocío. Bueno, qué maravilla. Que... Llegando a esa portada que ¿Estamos ahora, llegando a la portada? Hoy claro que, que, que sí! Esa portada. Vamos a hacer aquí un plano. a esta cámara que nos haga un plano aquí de esa portada. ¿Qué os parece? Es fantástico esta portada que estamos hablando, que es la que hablábamos, y es eh, rememorando pues lo que era la, el casino me, mercantil de, pues, de Sevilla. Y vemos cómo están esos, esos, to, esas tonalidades que hablábamos: muy a la sevillana, amarillos, rojos, azules, verdes, esmeraldas y rojos. ¿Ves cómo son todas las tonalidades que hemos recordado, que son las más bonitas de, y más características de Sevilla? Y los turquesas, el turquesa que es también mi color favorito, como sabéis. Bueno, vemos las banderas, la bandera de España, la bandera de Andalucía... ...y bueno, pues la verdad es que, ¿cuántos caballos habrá? Muchísimos, ¿verdad? Estos son muchos, ¿no? Que yo sepa si se ha llegado el año pasado, llegaron a entrar 1.800 carruajes. Y vienen de todos lados, ¿no? se no ser, en de Sevilla, ¿no? De todos lados, no, no, no, no, no. Te puedo asegurar que el miércoles hay gente de Madrid, de Granada, de Málaga, de Barcelona... ...incluso de Marbella, conozco a un empresario de Marbella... ...que también tiene coche de caballo para él... ...aquí hay cuatro o cinco coches de Polonia... ...como el mío, que el mío viene de Polonia... ...fabricado en Polonia... ...entonces pues... ...van... ...que nos montamos aquí, que no se cabe... Qué maravilla. ...como lo que es la Feria de Sevilla... ...que no se quepa ni un alfilerito... ...no, no es que lleváis un control total, eh... ...como mira, respetáis... ...que pase uno, eh, que pase otro, que respeto... ¿no? Eso que... Lo... Eso es lo más importante, lado? que nosotros sepamos controlar la situación. ¿Por qué? Porque no vamos como los coches habituales, uh -huh. semáforo placa ...entonces tenemos que hacernos nosotros nuestro propio nuestra propia circulación, vamos, como uh -huh. se suele decir. Hay una cosa curiosa eh. que, que es lo que habla ella del respeto... ...y es que también los cocheros están sometidos a sus controles de alcoholemia... Uh -huh. ...es decir, es muy es? seguro, es muy seguro... Eh, ...pues ir en un coche de caballo por ese motivo... ...pues porque son co cocheros muy responsables... ...y Rocío puede continuar diciendo de, acerca de ese tema. Sí Rocío, Dino, lo veo muy importante destacar... ...estas cosas de la salud, la sanidad... ...y también, pues por supuesto, que tengamos la seguridad. Hombre, la feria, los cocheros, por lo menos... ...los que yo llevo siempre conmigo... ...saben que están prohibidos beber arco. prohibidos... ...una vez que se vender en el carro... ...que hagan lo que quiera ...pero en mi carro ...no... ...hay que ir... ...en condiciones... ...porque es una responsabilidad muy grande... ...que se tiene tanto con los animales... ...como... ...con las personas que vamos montadas... ...¿me entiendes?... Eh, ...y aparte de que... ...hombre, que tampoco se ve bonito... ...que un cochero esté con una cerveza... ...o con un arco... ...porque no... ¿Por qué no? Claro, eso ...hay verdad. que estar en su sitio... ...y después cuando dejemos de trabajar... ...pues Dios dirá... Oye, Rocío, cuéntanos alguna anécdota que con todos los años que lleváis vosotros aquí en la feria y en toda la feria. ¿Alguna anécdota tendrás que contarnos, no, Rocío? Pues te puedo contar mi primera anécdota. Venía yo estrenando con Seba mi coche de caballo y se nos partió un tiro del coche. Ay, mía. Yo no tuve otra cosa que llorar. Y Sebastián, pero ¿por qué llora? ¿Y ¿Por qué llora? ¿Que esto se arregla? Y yo dije, esto se arreglará, pero a mí me está dando hordía. Y desde ese día dije que para mí estaban prohibidas las lágrimas en la feria. Muy bien. ¿Por qué? Porque si se rompe una cosa se arregla, si se avería una cosa se repone, pero las lágrimas nunca se reponen. Sí que sí, es verdad, las cosas materiales se pueden reponer, mira, una buena frase que has dicho Rocío y un ejemplo también, las cosas materiales se pueden reponer, pero lo que es el corazón, el espíritu... Todo eso, ¿verdad? Que eso Hombre. se queda ahí. Muy yo no olvidaré ese día en mi vida, vamos, yo lloraba y lloraba, y lloraba y él me decía, pero que no llore, que eso se arregla. ...y yo decía, pero que no, que ya, no. ya nos ha dado el día el, el día, el primer día. Además, vivimos ese día muy emocionable porque veníamos estrenándolo todo. Coche, yegua, guarniciones, uniforme, todo. ...veníamos los dos de nuevo... ...a venga, pasear a nuestra familia con ilusión... ...y cuando me vi con eso, pero bueno... ...que eso quedó atrás... Pues tú sabes, ...y hoy tío? me da igual de todo eso... Sea, ...yo había escuchado un, un dicho que decía... ...que cuando los principios, cuando el comienzo empezaba bien... ...que no era buena señal... ...que los principios si había algún percance... ...luego era porque iba a ser bueno todo... ...pues yo creo en esas cosas, fíjate... ...y yo también... ...porque tal como acabó esta feria... A los meses le dije a Sebastián, se va, vamos a ir a por otro carro. ¿Qué dice con el sofocón de este año, digo, vamos a, a por otro carro. Que es hoy en el día el que llevo estrenando, que es este. Sebastián lleva el otro. ¿Ah, ¿que estamos de estreno. Sí, este hola, carro hola, es nuevo. Este es, es otro, uno de los carros nuevos que he comprado este año. ...y pues ya lo apuntas como anécdota, ¿eh? Hombre. Estrenando el reportaje aquí, va... Pues, pues sí, lo podéis poner también. Claro, estrenando. Estreno el carruaje, estreno a los cocheros nuevos. ...porque yo el del año pasado por pobreza ha tenido una situación que no podía venir... ...entonces apostó por estos dos niños nuevos... Uh -huh. ...porque la cosa es que la juventud... conozcan el mundo del caballo... conozcan lo que es el significado del animal... ...aparte de darte un paseo aporta mucho... ...muchas gracias Rocío, un ¿Tamos? besazo muy agradecida, preciosa, vamos. muchas gracias, venga encantada, bueno pues se acabó este recorrido, hemos visto todo el recinto ferial, bueno, una feria mí, fabulosa vamos. y fijaros cómo hemos puesto el broche de oro a este recorrido, muchas gracias Carmen, Rocío, a todo el equipo, Alejandra que nos acompaña a todos, un beso y que siga la feria. Estamos marisma dentro, todo huele ya a rocío. Todo huele ya a rocío. Ya estamos marisma dentro, todo huele ya a rocío. Los bueyes con sus carretas tiran con fuerza y más brío. Y yo señor. Que no quiero papeles, que no quiero que no quiero papeles, quiero que no si que no que que no me que que que me que